Lo necesario necesario, lo que no hace falta está de más. Papi, yo soy guerrero. So Que pa' que lo necesario, necesario, lo que no hace falta está de más. Papi, yo soy guerrero, usted no va para ningún lado. Let's so